La, hasta la pantalla tiembla. Tiembla. Chief el... F11. No, tampoco, no me deja. Está muy guay porque. Ten... Ah, bueno, estamos en el Chapter 11. Este es el Chapter 11, ¿no? Porque le doy al... O sea, le estoy dando al chip sí. pensando que puedo cortar... ¡Lol! ¡Gracias, Pony! ¡Gracias! O sea, literalmente no, no, iba al pidi, ¿eh? ¡Oh, ¡Hostia! ¡Mi Nora. ¡Hola! Uh, oh. eh. <risa> ¡Lol! <risa> He visto morir a ese pobre soldado. <risa> ¡Ay, pobre por aquí debe de haber algo, ¿no? Mira la llave inglesa, la llave inglesa. Hello, my friend, how are you? Hey, I got... Ay. you are ¡Listo! Good. ¡Pam! Llave inglesa. Pregunta, ¿sí? Voy a ir a la entrada que allá. Hay. Cre creo, es que Buah, No me acuerdo de ti. o sea, no me acuerdo de ti. ¡¿Qué viene?! Que... ¡Oh, oh, oh, oh! La, la tienes que en el ano, me... la tienes en el ano Claro, yo, yo Yo soy como el agua, me curro por cualquier sitio Listo, tengo la llave dorada Y no, no, no, no! Sí, sí, sí Muere, muere, muere muere oh, Tres meses O oh, medio año Hace como tres meses que no subo videos. pelotuda ¡Ah! Y así es como se exagera <risa> un video No, en serio, no de apuesta Es que el fantasma, el fantasma El me ha dejado loco A Jorves, a El especter me ha dejado loco Eso es lo que estaba haciendo en mis vacaciones Israel. En mis vacaciones de YouTube ¡Poni! ¡Pony! tus Anda, mega canciones de youtube sí, porque literalmente ¿cuánto? y dale, dale, dale corre, dale corre. duro amigo <risa> catblogs fuera de contexto <risa> no, es que eh, chicos, eh, catblogs siempre está fuera de contexto, todos los días juego con él casi todos los días y todos los Ay, días no, está no, no, no. fuera de contexto <risa> Hay la bala, quiero una bala. Andame, la ¿Dónde bala. va la llave verde? Ah, no, eso ya, ¿Y lo ya la he puesto. Sí, la, no. naranja. He puesto la, llave. la naranja. Es una llave. La naranja. No sé. Naranja. Ah, sí. ¡Ah! Pero ya no. Ya. Toma, toma, mueres. Al final yo sí? me estoy pasando dos juegos, me cago en la leche. Y yo me de mientras lo entretengo. ¡Luz, va no Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Uf. ¿Dónde están las llaves? corre, ¡Ay mía! Me han dejado corre, chicos. va a Se me ha desconectado el Discord. Qué bien. O sea, perfecto. Bueno, oh. voy a coger una cosa más oh. útil más que se me acaba de desconectar el discord de mi saber vídeo, se eso, eso creo que era para un camión a ver ponlo aquí ponlo aquí pero la cosa, se parece a otra cosa no estoy ¿Qué ponla coño la cojo yo no que ropa no gameplay ver esto que tenemos que irnos, ¿no? Mira, sí, mira, pobrecita, la justicia. ¡No! Acabamos de pasar el juego impresionante, eh, acabamos sí, de eh, pasar el juego.